Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy fuerte, estoy tranquilo Adicto a la vista que tengo Cuando ando por tu ombligo Somos por the cuidando la lana Que tranquilo Listo pa' dejar los gramos Poder ir tras el kilo Entre tantas serpientes y chapulines Soy un crío Porque tanto de noche Siempre con todo me chico Fiesta, semáforo, llegué verde y salí amarillo Tus ojos azules me llamaron en aquel pasillo y Yo que soy alguien diferente, alguien distinto He cambiado mucho de la última vez que lo hicimos Nito ya no fuma y bufa, hace tiempo lo perdimos Aunque siga viendo su graffiti en distintos caminos Baby girl, lo nuestro no se pudre, es que yo sigo fresh Sigo con los míos, Siempre han qué hay que hacer Gente me ha cambiado, pero no sé si va bien eh. No sé si va bien, eh. Lo nuestro no se pudre, es que yo sigo fresh Sigo con los míos, son preguntan qué hay que hacer Gente me ha cambiado, pero no sé si va bien No sé si va bien, pero, bro Problemática, cuando te enamoras, despierta despiertas, deshoras Todos los mensajes los ignoras, pero No sé si lo nuestro fue perfecto en el pasado Sé que mi perro y tu cara en un combo muy pesado Yo... Jodido un par de relaciones Con un par de decisiones Pero es que tú me conoces Me hundí o tu a fondo En un par de ocasiones Pero ahora estoy listo para hacer todo lo que tú propones Tengo condones en la cartera Y un par de bolsa a la guantera Y un camino para esta casa que te espera pato eh, que te extraña desde hace tiempo ya las limpias aunque prefieres mi brazo en verdad La cagado, la has cagado, he crecido, madurado Tu mirada es más segura y es real con lo que hablo ya. Estoy esperando mi faceta de apasionado Y cosas que he dejado, no sabremos hasta intentarlo Baby girl, lo nuestro no se pudre es que yo sigo fresh, sigo con los míos Han preguntado qué hay que hacer Gente me ha cambiado, pero no sé si van bien eh. No sé si van bien, pero